poética o estética. Se utiliza preferentemente en la literatura. El acto de comunicación en esta función poética está centrado en el mensaje mismo, en su disposición, en la forma como éste se transmite. Entre los recursos expresivos utilizados están la rima, la aliteración, Refrases, frases hechas, juegos de palabras Que vimos en el video 1 Ejemplos de función poética o estética Bien vestido, bien recibido Casa Zavala, la que al vender regala Como pueden ver esto se usa mucho en los avisos publicitarios ¡Qué alegría me da verte! Esa es una expresión habitual, ¿cierto? El tiempo vuela, no confunda su ciudad con suciedad. Eso es cuanto a poética o estética. El mensaje de, digamos que nuestro sistema de comunicación. Está determinado Se realiza dentro de un contexto ¿Cierto? Y tenemos Que es emisor, mensaje y destinatario ¿Cierto? El emisor es quien emite un mensaje Para que lo reciba el destinatario El emisor usa la función emotiva o expresiva, ¿cierto? Que le permite exteriorizar sus propios sentimientos, deseos, intereses y opiniones, como por ejemplo, me parece genial o es un gusto conocerlo. El receptor, que es nuestro destinatario, ¿verdad?, Es parte de la función apelativa que está dentro de la función poética. Esta función también se llama función conativa del lenguaje y nos permite dar una orden, hacer un ruego o hacer una petición. Es la función con la que se pide a otra persona que haga algo mediante el lenguaje verbal o escrito. Se expresan pensamientos, ideas y vivencias. Tenemos entonces, resumiendo, que el emisor ocupa la función emotiva o expresiva. El receptor es parte de la función apelativa del lenguaje y la función metaling metalingüística, la la encontramos en el código. código, perdón es cuando usamos el lenguaje para hablar sobre la forma, límites y funciones del lenguaje o de una palabra en específico. Por ejemplo, la función metalingüística es usada en los diccionarios, pues su función es la de definir el significado de las palabras. El canal es parte de la función fática, que es la función eh, relacional del lenguaje y se centra en el canal de comunicación, ¿cierto? Ya que se utiliza para iniciar, finalizar, prolongar o interrumpir una conversación. Como por ejemplo cuando decimos hola, ¿me estás escuchando bien? Todo esto que está en el contexto del sistema de comunicación es parte de la función poética del lenguaje. Acá al lado tenemos un poema de la escritora Rosana Arellano de Santiago de Chile. Ella es una creadora multifacética, pues escribe eh, narrativa, poesía, verso libre, la rima. Ahora ella tuvo la gentileza de enviarnos unos poemas, del cual le tenemos aquí la rosa. Escuchen atentamente. La rosa trae tierra en sus espinas Y aunque la desnudez del crudo caso Resulte ser fatal en este caso Diré que es de las flores más divinas Si luego no la ves por las esquinas Del tiempo que al perfume cede el paso Creeré que su horario se hizo escaso y no aprendió a brotar patrias vecinas. La rosa tan soberbia en su postura, hoy encogida en huertos de lo amargo, con tanta vanidad por su hermosura. ¡Ay, flor tan deshojada en el letargo! Inundarás los mundos de escritura, más rota no podrás hacerte cargo. Pongan atención, Aquí tenemos que ella usa espinas, la terminación del verso en espinas, que coincide con el cuarto verso de la primera estrofa con la palabra divinas. En la segunda estrofa, vemos que el verso primero termina en esquinas, que... Es similar a cómo termina el cuarto verso de esta segunda estrofa. Termina en vecinas. En la tercera estrofa, el primer verso termina en postura, fíjense bien. Y en el tercer verso termina en hermosura. En la cuarta estrofa, en el primer verso termina con la palabra letargo y en el tercer verso termina con la palabra cargo. La poeta Rosana Arellano se maneja mucho en esto de la rima y la rosa es un soneto que cuenta de cuatro estrofas, ¿cierto? La primera y segunda de cuatro versos y la tercera y cuarta de tres versos. Aquí tenemos la, la, la rima que yo le había prometido. Entonces, como aquí vemos que yo ocupa rimas consonantes, que son llamadas rimas perfectas, son aquellas en las que todos los fonemas de diferentes versos Coinciden a partir de la vocal tónica Por ejemplo, emoción, locomoción La rima sonante que no la vemos en este ejemplo Pero que quiero también mencionarlas Son rimas imperfectas Son las que coinciden en la sonoridad de las vocales De cada palabra a partir de la vocal tónica Pero las consonantes de entre medio difieren la rima asonante es una rima mucho más imprecisa y tiene que ver casi en su totalidad con la sonoridad de las palabras y los versos, lo que lleva a considerar, más que las distintas formas de rimas, las distintas formas de versos. Por ejemplo, canción. Bien, eso sería eh, respecto a lo que tengo indicado en este afiche que es parte del segundo video de esta de esta sesión número 2 del martes 19 de mayo. minutos.